En este vídeo tutorial vamos a estudiar el E-Device Trivial. Veremos primero el juego en sí, jugadores, temas, preguntas, respuestas, para después ver cómo está hecho por dentro. En la última parte del vídeo observaremos cómo crear preguntas y cómo definir los temas y todas las configuraciones posibles de este e nuevo. ¿Empezamos? El E-Device Trivial, en la forma de juego, nos va a pedir que introduzcamos el nombre de los cuatro jugadores o cuatro posibles equipos que vamos a jugar. Podemos jugar hasta cuatro personas. En este caso vamos a hacer un ejemplo simplemente con dos. Marcamos dos y escribimos el nombre del siguiente jugador o siguiente grupo. Observamos que en la parte de la derecha está los temas de los cuales nos van a hacer las preguntas, lo que vienen a ser en el juego clásico, los quesitos, ¿vale? Aparato digestivo, aparato circulatorio, hasta 5. Podremos en este juego encontrarnos hasta seis posibles categorías o temas. Simplemente para empezar a jugar haremos clic, una vez escritos los, números, los nombres de los jugadores, en clic para empezar. Empieza Pablo y hace clic para lanzar el primer dado. Este primer dado tiene que elegir entre una de estas casillas, dependiendo del tema que quiera responder, o la pregunta del tema que se sienta mejor y quiera responder. Por ejemplo, vamos a elegir la amarilla. Bueno, Imaginemos que es esta la respuesta. Si hemos acertado, nos dice que hemos acertado. Bien, el momento en que el jugador acierta, pasa el turno al siguiente. Y en este caso, vuelve a lanzar el dado. En este caso, vamos a hacer aquí. Pues respondemos hígado. Y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, eh, vemos que el número de aciertos viene registrado en esta parte de aquí. En el caso de que consigamos caer y acertar correctamente una pregunta de estos recuadros, de colores, entonces se nos marcaría aquí el recuadro correspondiente de manera que al finalizar ganará aquel que tenga todos los recuadros y todos los quesitos conseguidos y acertados correctamente que aparecerán en esta parte de aquí ahora vamos a ver cómo está hecho por dentro bien abrimos excel learning y vemos y editamos el e-device trivial observamos que la configuración y el aspecto es igual que el resto de y device tipo juego. Tenemos una serie de pestañas que se pueden ver cuando está activado el modo avanzado, donde la parte principal de las preguntas se, encuent se encuentra en la pestaña de ajustes generales. Tenemos la posibilidad de establecer contraseñas para acceder al juego o códigos que se mostrarán si se consigue una cierta puntuación. De igual forma, tendríamos la opción de agregar la puntuación en caso de hacer exportados Scorm y en el caso de publicarlos en plataformas compatibles con Scorm, así como hacer ajustes de idioma e importar o exportar eh, las preguntas de eh, este device a otro, a otro device o importarlas desde Quest, que es la herramienta con, originaria de este tipo de juegos. En ajustes generales vemos que en introducción podemos dar las explicaciones necesarias para realizar el juego. Y en la parte de opciones veremos que tenemos la opción de incluir hasta seis posibles temas. En el ejemplo que hemos visto se incluía la opción de 5. De igual forma podemos mostrarlo minimizado o mostrar las soluciones en el caso de que así queramos hacerlo. En la parte de las preguntas observamos que el primer campo a rellenar es el de tema. Aquí veremos que podremos modificar o navegar a través de los temas haciendo clic en las pestañitas y en esta parte de aquí podremos cambiarle el título del tema. En este caso observamos este número 74 que corresponde con el número de preguntas, 74 preguntas ¿Qué? que están en el tema 1 y que por tanto pueden salir de manera aleatoria. Y esas preguntas pueden ser del tipo selección donde hacemos una pregunta y damos unas posibles respuestas y marcamos una o dos como respuestas correctas, de tipo ordenar, en donde debemos establecer una secuenciación en la pregunta, o de tipo palabra, en el cual, a partir de una definición, pedimos que se introduzca una palabra eh, y se introduzca la palabra que corresponde con esa división. Hay que tener en cuenta que, en el tema 1, tendríamos 74 preguntas. Si cambiásemos de tema, el aparato circulatorio, vemos que va a haber 63 preguntas y en el tema 3 vemos que hay pues eh, 29 preguntas. De manera que si quisiésemos introducir una nueva pregunta tendríamos que ver antes en el tema en el que estamos para introducirla dentro de ese tema, ya que las preguntas no van a un saco común sino que se asignan a cada tema en concreto. Así, si quisiésemos introducir una pregunta dentro del tema 3, haríamos clic en el botón de crear una nueva pregunta. Pero esto lo veremos en esta última parte del vídeo, en donde vamos a escribir y vamos a crear un e device eh, trivial desde cero, haciendo todas las posibles configuraciones. Bien, vamos a crear un e device trivial desde cero. Abrimos Excel Learning, hacemos clic en Juegos y buscamos Trivial. Hacemos clic en Trivial. Aquí le podemos cambiar el título, y como habíamos visto, en ajuste general será el lugar donde crear las preguntas, las contraseñas de entrada al juego o de salida en la pestaña de contraseñas, score para guardar datos en el caso que podamos hacerlo, ajustes de idiomas, importar, exportar. En instrucciones podemos modificar estos textos introduciendo imágenes, vídeos, lo que consideremos. Y en opciones vamos a decir que simplemente en este ejemplo nos vamos a quedar con dos temas, mostrando el juego minimizado. Dentro del tema 1, lo vamos a llamar simplemente 1, le modificamos el nombre. Y vamos a crear una pregunta tipo selección, en donde le dejaremos cuatro posibles opciones de respuesta un texto al azar, donde la respuesta correcta sea la A, para ver el funcionamiento, y creo una nueva pregunta. Esta nueva pregunta hay que tener en cuenta que la voy a crear dentro del tema 1. Ya he creado uno voy por la segunda. Será de tipo orden. Tipo orden tengo que establecer para que sea más visual. 4. Una pregunta cuya respuesta correcta será marcar A, B, C y D en este orden. Y por último voy a crear una pregunta tipo palabra. Bien, en el momento en que tengo esas tres preguntas creadas, ¿de acuerdo? Voy a irme al tema 2. Dentro del tema 2 marcaré aquí 2 y le cambiaré el nombre y simplemente voy a crear un par de preguntas vacías. De manera que al guardar veo que el IDEA es trivial, me aparece en forma colapsada, hago clic aquí y ya tendría todo el juego. Puedo jugar hasta cuatro jugadores o cuatro equipos en donde hay únicamente dos categorías. Si yo voy a revisar las preguntas que he creado, tendré que dentro del tema 1, tres posibles preguntas. Y dentro del tema 2, tengo una posible pregunta. Si yo quisiese poner esta pregunta porque me haya equivocado, porque quiero repetirla, porque pertenece a un tema común, no tengo que volver a escribirla. Imaginemos que quiero poner esta pregunta en concreto también dentro del tema 1. En vez de volver a escribirla, lo que puedo hacer es copiarla, irme al tema 1, y aquí hacer clic en el botón de pegar. De manera que aquí paso a tener ya cuatro preguntas. Esto es, es muy útil, este truco, sobre todo porque imaginemos que yo redacto una pregunta y me equivoco de tema a la hora de redactarla y en lugar de volver a redactarla, pues por ejemplo, podría copiarla, pegarla en el tema que es el correcto y después irme al tema anterior y borrarla. De esta manera es mucho más ágil. Y con esta explicación, que yo considero que es muy sencilla, veis todas las posibilidades que tiene el y device trivial. Espero que os haya gustado.